La idea es reducir la cantidad de código escrito simplemente dejando la etiqueta del link pero con los estilos de un botón.